Claro que tiene que ir personalmente la reprobación del señor Recuenco, porque el salario en la Asamblea de Madrid es personal <risa> y va con el cargo. Y claro que no pinta nada, pero forma parte de un grupo y levanta la mano cuando dicen a mi ni agua, hay que cerrar las urgencias. El señor Recuenco no dice que yo soy de Leganés, que, que no estoy de acuerdo, no dice nada. Dice sí, señora Ama, sin urgencia para nuestra ciudad. Entonces, tiene que ser reprobado personalmente. Comenzamos —y yo no estaba de acuerdo con el señor alcalde—, acabó. Comenzamos cambiando el día del Pleno porque teníamos cierta esperanza en que, al tener un diputado en la Asamblea de Madrid, se oirían las reivindicaciones de nuestro pueblo. Hicimos ese gesto, ninguno nos opusimos, podríamos haberlo hecho. Nos equivocamos. Va a defender lo suyo, no lo de la ciudad.